Bueno, este programa se nos fue volando, pero todavía tenemos más invitados, Michael. Dale. Sí, acaba de, de aparecer Daniela, que era una niña bien, bien, bien especial que tenemos en Libertarios. Daniela, por favor explícale a la gente... ¿Tú qué has Hola. aprendido en trading para para niños? Tú también estás en trading para niños. Adelante, Daniela. Pues una de las cosas que yo he aprendido en libertarios, en trading, eh, lo primero es tener una visión a, a largo plazo. Bueno, eh, la disciplina eh, con el, con esto del trading, eh, yo he podido llegar a, a ganar eh, 5 mil dólares. Tengo tres acciones ahorita mismo y he vendido una. Eh, a la mitad de precio y he ganado con esa otros cinco mil dólares y esto me ha enseñado mucho de que el dinero se puede utilizar eh, y ganar buen dinero si lo sabes utilizar de buena manera y también con el profesor Michael me ha enseñado mucho sobre cómo trabajar las gráficas y eso es lo que me pareció mucho más impo muy, muy importante ya que eh, con este curso puedo enseñar eh, puedo enseñar yo y también puedo aprender sobre convertir y me parece muy chévere estar entre ellos. ¿Cuál es tu mayor sueño? Ya estás invirtiendo en la bolsa, mayor sueño. ganaste dinero, ¿cuál mm. es el mayor? Bueno, eh, primero llegar a invertir en la bolsa de Nueva York, ahorita mismo, y eh, pero con... El trading no necesitando tener una carrera, sino que en este momento y en el futuro creo, creo y tengo eh, el presentimiento de que si sigo estudiando el trading, puedo llegar a tener un buen, buen futuro. Me encanta que use la palabra presentimiento cuando todo es realidad, ¿no? <ríe> ese presentimiento es más real que cualquier otra cosa. Y me encanta, Dani. Fabuloso. ¿Quién puede decir a estas alturas de nuestro paseo que ya tiene 5 mil dólares en su haber? ¿Cierto? Librecitos de absolutamente todo y con un buen trabajo. Y sobre todo, con aprendizaje. ¿Cierto? Y pues, para finalizar, Michael, ¿a quién tenemos? No, ya, ya estamos todos, ¿cierto? ¿Estamos ¿Quién más todos? falta? Sí, ya, ya hablamos okay. todos. Fabuloso. Pues, este programa de Humanizarte es una de las tantas líneas que tenemos nosotros para poner y hacerlos conocer a ustedes chicos que tienen esos sueños y enseñarnos a nosotros los adultos y a otros niños y a otros jóvenes y a nuestros estudiantes de la universidad que sí se puede, que el tema es de dedicación, que el tema es de gozársela. Mire, yo, yo los veo a ustedes, los escucho a ustedes y lo único que yo veo es que están felices con lo que hacen, ¿cierto? Y el tema de la felicidad es supremamente importante que se gozan lo que hacen y ese sueño se convierte en realidad. Entonces, por eso me parece súper, súper interesante. Entonces, que es un tema que me gustaría continuarlo en otro programa, eh, eh, Michael, porque podemos hablar también qué tiempo le dedican a cada uno de sus sueños y qué hacen con el resto de sus vidas. ¿cierto? Si salen a jugar con sus amiguitos, si van de paseo con mi papá y mamá, si es decir, el resto de vida normal como niños o como adolescentes, ¿cierto? ¿Y cuánto tiempo le dedican a ese sueño? Si ese tiempo se lo dedican son cinco, seis horas y si el resto del día somos niños comunes y silvestres o le dedico más tiempo y a medida que yo voy concretizando mi sueño pues voy, ¿qué voy a hacer con eso, no? Y obviamente ese adulto que hay detrás de ellos, esos papás que les ayudan a esos emprendimientos y a esos sueños, a seguirlo, que tú en algún momento cuando nos contactamos me contabas, Michael, ¿cómo son esos papás, cómo son estos adultos detrás de estos niños? Pues hay varios tipos de papás que llegan, eh, pero son papás preocupados por darles una educación distinta a sus hijos, son papás que, que están buscando algo más, algo más que la escuela tradicional no les puede ofrecer. Son papás que, que están pendientes de ellos, son papás que, que, que quieren para sus hijos, en algunos casos, ellos, las lo que ellos no tuvieron. Sí, como que a mí, ellos hay papás que se acercan y dicen, a mí me hubiera gustado que eso me lo hubieran enseñado a mí cuando yo era pequeño. Esos son como el perfil de papás que se acercan a libertarios eh, con sus hijos. Sí, y entonces pues sería fabuloso que pudiéramos seguir implementando este tipo de, de, de educación en Colombia Porque pues la educación disruptiva es para afrontar estos retos de estos niños Y son nuestras nuevas generaciones La virtualidad se nos quedó, chicos, y seguimos nosotros en virtualidad Y cada vez ustedes y, y de la mano de ustedes vamos a encontrar, por ejemplo, nuevos pilotos Vamos a encontrar... Nuevas eh, directoras de cine, fabuloso Y no solamente directora sino que escribe, hace sus libretos, en fin, todo ese tipo de cosas Personas que nos van a enseñar cómo organizar nuestras finanzas, cómo hacer inversión Y que entendamos el proceso Que no solamente se queden en las películas del estrés de las personas que, que se meten en la bolsa ¿Cierto? Yo, cuando los escuché hablar a Dani y a Tomás, lo único que se me acordaba era de películas como las que, que muestran Wall Street y todo ese tipo de cosas, y yo decía, uy, no, ¡qué estrés! Pero ellos se disfrutan el tema porque saben cuál es el objetivo, ¿cierto? Entonces, es, son realidades que tenemos nosotros y ellos tienen otras. Entonces, este tipo de educación es el futuro que están en sus manos. Y pues me encanta, es por el tema de cómo lo personalizan, ¿cierto? Cómo personalizan eso, y por eso preguntaba por el adulto, en este caso Michael, por el adulto, papá, mamá, amigos y demás, que los conocen a ustedes y que los impulsan a esos sueños, ¿no? Y es para que ustedes se adapten a esas necesidades y potencialicen, ¿cierto? Se potencialicen en esas competencias que finalmente es el futuro de cada uno de ustedes. Y pues obviamente formar profesionales y que pues nos ayuden a todos nosotros a crear ese nuevo futuro, así seamos unos ancianitos, cuando ustedes lleguen adultos, nosotros seremos unos ancianitos, pero no importa, yo creo que alcanzamos a disfrutar lo que ustedes nos dan, y entonces, pues, es, me encanta dotarlos de habilidades, de competencias, de herramientas tecnológicas, que finalmente ustedes van a cambiar este mercado laboral profesional a futuro. ¿Cuánto tiempo les doy yo? Que para crear ese nuevo futuro? ¿Cuánto Michael? ¿Cinco años? ¿Seis años? ¿Con este nuevo futuro? ¿Menos? <risa> en seis meses estos niños ya están... La idea es que, pues, ya tenemos pilotos de avión en, en seis meses ya estos niños ya están invirtiendo de manera muy profesional Es que los niños pueden hacer cosas increíbles desde ya Desde ya Sí, pues mil gracias Michael, mil gracias Tomás, Ela Mil gracias Juan David, Edgar, Dani, mil gracias Fabuloso escuchar sus experiencias Fabuloso escuchar sus habilidades Y potencialidades Y eso me da tanta esperanza que yo me quiero quedar De nuevo Tomás, tu frase Dale, antes de irnos Las personas que tienen rendimiento Y abundancia compran activos Los que tienen rendimiento escaso compran pasivos ¡Ah! ¡Fabulosa! Nos quedamos todos con esa frasecita Y mil gracias Mil gracias por estar aquí con nosotros Mil gracias por contarnos Y compartir sus experiencias espero que podamos compartir estas ideas y nos cuenten más adelante cómo vamos y cómo nos podemos hacer socios andy uh -huh. cierto hagámonos socios de tomás de dani de ella de edgar nos hablaré con mucho gusto ay oh, gracias y gratis puede ser nada no. no porque todo sí. trabajo vale no todo trabajo vale toda profesión vale listo mil gracias chicos fabuloso y pues Chicos, simplemente nos vemos en otra oportunidad Y pues para cerrar, en donde las familias te pueden encontrar Tengo entendido que pues esta semana hay nuevos cursos Por favor, Michael, cuéntanos en cinco segunditos ¿Cómo son esos nuevos cursos? Para irnos Esta semana tenemos apertura de trading para niños El sábado a las 9 de la mañana eh, Empezamos trading para niños Empezamos trading para papás también Oh, tuvimos tanto éxito con los niños que los papás quisieron que les enseñáramos también Entonces, sí, sí, fue muy chistoso eh, Tenemos trading para padres, tenemos trading para niños y tenemos también dirección de cine Entonces para las personas que quieran que sus hijos tengan una educación actual, relevante y disruptiva Nos pueden encontrar en www.libertarios.com.co O en Libertarios Colombia en YouTube, Facebook e Instagram ¡Mil gracias! Y para adultos también, nos acabas de decir, ¿no? Entonces, Trading ahí. para adultos, sí. ¿Y, ¿Y lo de cine para adultos, no? Todavía no. Ah, pero bueno, ahí vamos. ¡Mil gracias, mi Michael! ¡Mil gracias por esta presentación y por darnos a conocer esto! Porque la verdad es uno de los puntos más elementales, pero también importantes para crear futuro. Y el futuro está en las manos de ellos, como tú lo habías dicho. Gracias sí. a nuestros invitados. Gracias, mi Michael. Gracias por sus conocimientos, gracias por sus experiencias Y pues, estos temas No lo olvidemos, miren que hay otro Camino para ser mucho mejores Tanto como personas como profesionales Es decir, seguir nuestros sueños Destínete. Pues no, muchas gracias a ti por abrir Estos espacios a estos niños Es demasiado valioso para estos niños Poder compartir sus experiencias Poder compartir sus talentos Mil gracias, gracias por darnos A conocer tu trabajo tan hermoso Gracias chicos por sus experiencias Y recuerden escucharnos en, y seguirnos en nuestras redes en Instagram, arroba Ariandina Radio, y en Twitter, arroba Ariandina, guión bajo radio. Y pues el tiempo se nos acabó. Fabuloso, fue rapidísimo, pero quedamos con la idea de que hay futuro. Y el futuro es supremamente positivo. Hasta la próxima y recuerden que en Humanizarte estamos al aire.